Chacarita, uno de los barrios más antiguos y populares de la ciudad de Asunción Frente a la bahía que forma el río Paraguay Con sus sueños, sus alegrías, su música, la guarania Género musical creado por el músico José Asunción Flores Uno de sus residentes más famosos Donde hoy podemos visitar el museo que lleva su nombre, José Asunción Flores Situada en el corazón del barrio ...y junto a la vista nostálgica de Punta Carapá... ...el barrio Chacarita... ...geográficamente situado en una ladera... ...entre el centro histórico de Asunción... ...y la nueva avenida Costanera a lo largo del río Paraguay... ...lo cual lo transforma... ...en un lugar único y estratégico de la ciudad... ...en ella podemos encontrar la casa del célebre artista Bisocolán... ...el museo etnográfico Dr. Andrés Barbero... ...las coloridas escalinatas que adornan sus contornos murales que plasman las vivencias de los pobladores. Sus recovecos nos llevan a un viaje de vivencias, entrelazados con su población heterogénea, que hacen de sus calles una vista llena de efervescencia, música, colorido y hospitalidad. Chacarita se transforma. Vení a conocer.